Un importante, ¿vale? sí, este, este es un... Dentro del deporte del montañismo hay un gran número de modalidades como la escalada, expediciones, carreras por montaña, etc. Con discapacitados visuales se han hecho pruebas y pequeñas experiencias en muchas de estas modalidades. Esta es una de esas pruebas en las que se trabaja el barranquismo por primera vez en España. Si algún día eh, te claro. caes, el cerebro sabrá que tiene que volver la cuerda. Vale, esto es para habituar a tu cerebro, como dice mi hermano, a que tú puedes rapelar con las dos cuerdas. Oh, ¿vale? sí. Mi nombre es Joaquín Riquelme. Eh, tengo una discapacidad visual desde hace tres años que, que ya he perdido todo el resto visual. Y tengo 51 años. Y desde, desde que estoy sin visión he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente y hacer actividades que hasta entonces ni me las había planteado. Y una de ellas ha sido la de la del barranquismo, que fue una. ha sido una actividad nueva ahora en mi vida, ¿no? Un barranco es un desnivel brusco en la superficie del terreno producido por un curso de agua. El barranquismo es un deporte de aventura que consiste en caminar, nadar, destrepar, saltar al agua, pasar por un tobogán o rapelar. Ir a rappel es una técnica que permite descender por una pared vertical a través de un arnés, una soga y un descensor. La persona puede bajar de modo seguro logrando sortear un precipicio con relativa facilidad. Soy Alberto Martínez, el presidente del Club Vertical de Sant'Omera. También soy técnico en espeleología y en barrancos, del cuadro de técnicos de la Escuela Murciana de Espeleología y de la Escuela Murciana de Actividades de Montaña de la Región de Murcia. El comienzo de la aventura Desde el Club Vertical Sant'Omera ofertamos... Como es habitual, un curso de iniciación al de descenso de barrancos y cañones, homologados por la, por, por la EMA y por la M. Y se apuntó Joaquín. Y los, los técnicos que íbamos a impartir el curso dijimos, ¿por qué no? Y lo adaptamos. ¿Cuál es la estructura del curso? Es un día de teoría y los otros tres días son sesiones prácticas en barrancos. El segundo día es en un barranco seco, que normalmente yo lo suelo, lo suelo dirigir por talleres. Y luego, pues el segundo fin de semana es en barrancos acuáticos y no solemos ir a sitios donde hay agua, porque en mismo. El curso de iniciación al barranquismo te dota de recursos suficientes como para tú ser autónomo en un barranco, incluso instalando tú las cabeceras. Oportunidad de oportunidad de practicarlo todo sobre tocando las cuerdas, tocando los mosquetones y, y tal él ve tocando todo. Entonces, por ejemplo, la clase de materiales, pues tocaba todos los materiales y se, y se lo explicamos como al resto. Y, y en, en, simplemente en todo lo, el tema de nudos, eh, instalación de cabecera, progresión por cuerda, pues al final enganchas una cuerda aquí en, la, en los anclajes y él lo va practicando. Tu primer barranco. Hacer un descubrimiento de lo que era un barranco eh, y tras esa experiencia, que para mí fue fantástica, me animé y entonces yo quería más. Eh, y me apunté al curso de iniciación a, al barranquismo. El descenso por el primer barranco fue una pasada. Eh, se, esa, ese sentimiento de que vas bajando, que vas tú solo por la cuerda, que eh, no sé, es, es algo que hay que vivirlo para poder... Para poder sentirlo, y, y, y estuvimos en, un, en dos barrancos húmedos y era algo diferente. Y esa sensación de ir por dentro del río, por, por las. poder, gracias a los compañeros que me guiaban en todo momento, y, y eh, poder pasar por todo el cauce del río, hubiesen piedras, hubiesen. Eh, toboganes o una gruta por la que había que pasar, todo ese tipo de, de cosas y sensaciones era algo que yo jamás en mi vida había podido experimentar. Y gracias a los compañeros de Alberto y sus compañeros de Vertical, fueron capaces de que yo experimentara las mismas sensaciones que ellos. Y eso es lo, lo bonito de estas cosas, que, que, la, que sientes lo mismo que puedes sentir una persona que ve. ¿Cómo surgió la idea? Yo siempre he querido incluir eh, las personas con discapacidad visual al Barraquín. Mi hermano, Gaby, eh, me ha ayudado muchísimo en esto. Es, eh, lo hemos hecho los dos. Conocer a Joaquín, el club que lleva un año y medio, pues se han dado las condiciones pues, que, que he recibido el apoyo de, de la Escuela Municipal de y Teología. ¿Cómo os conocisteis? estudiando yo el, el técnico de media montaña porque lo llevaron para porque él hace marcha nórdica entonces pues él, durante las prácticas de media montaña le propuse oye y tú harías un barranco y por qué no era una cosa que, que me llamaba la atención eh, nunca siempre había tenido yo la gana de aprender a hacer nudos de aprender a, a bajar por una cuerda entonces era algo que para mí era nuevo y era un, un terreno por explorar. Los tipos de guiado por montaña y barranco. Las técnicas de guiado con personas con discapacidad visual más conocidas son el bastón blanco plegable, el perro guía y el guiado con una persona vidente con la que se camina agarrando el brazo por encima del codo. Sin embargo, también existen las técnicas de guiado por montaña. Joaquín ha utilizado dos, el dispositivo Blind NW utilizado en marcha nórdica adaptada y la barra direccional para realizar senderismo por montaña. En este curso, además, se inventó el guiado asiéndose a la mochila de barrancos mediante un mosquetón y un cordino. La barra direccional también se acortó para que fuera más manejable en el agua. Bueno, con la barra direccional eh, llevo una persona delante y otra detrás. La persona de delante me va diciendo eh, cada obstáculo, si hay que subir o bajar los pies, la altura en la que hay que hacerlo, te avisa de las ramas, de, de todo lo, lo que hay en el camino y la persona que va atrás va intentando hacer de timón para que no, no tropieces o si ve algún obstáculo para que puedas esquivarlo y la verdad que lo hacen tan bien y que yo parece que voy muchas veces como flotando. Y en algunos casos en los que había sitios muy estrechos o muy complicados para guiar con la barra en, en plano horizontal, me, me agarraba a la mochila de la persona de adelante a través de un mosquetón o alguna cuerda de las que lleva la mochila. En el medio acuático pues no es como cuando vas en una senda, entonces Tampoco vaya una barra porque eh, hay movimientos de aguas, eh, hay caos de bloques. Entonces pensamos que si, que si las sacas de barrancos, como tienen todas un agarre en la parte posterior, incluso alargándola con un cordino si tú vas enganchado a ella, tú vas notando si la saca sube o baja. Entonces le vas dando información de si tiene que subir o bajar. Si, o, o Si hay algún tipo de obstáculo, porque es todo muy irregular. Y luego a la hora de progresar, pues, pues te puedes poner la mochila a modo de flotador. Eh, es, es un poco buscarte la vida. No te daba miedo. A la hora de descender por el rapper, eh, siempre me gusta conocer un poco, más o menos, los metros que tiene. Sin embargo, eh, prefiero que no me den demasiadas descripciones o dependiendo de la persona que me las dé, porque eh, si me, me dicen que es muy complicado, me condicionan ya antes de, de salir. Y lo mismo para mí no es tan complicado como para los demás. Tú, tú sí que ves el abismo. Él no lo percibe. Entonces, él, por ejemplo, la, la sensación de vértigo. No la tiene como la tiene en otro alumno. ¿Cómo ser un buen guía? Un, un buen guía de montaña tiene que tener una formación que le haya dotado de recursos y herramientas suficientes para salir de cualquier paso. Porque en los barrancos eh, no hay ABC. Eh, siempre hay algo diferente aunque tú vayas al mismo barranco una y otra vez. Tiene que huir del exceso de confianza. Aunque tú veas una y otra vez, eh, en la montaña nunca hay suerte. Eso siempre se lo digo yo a mi alumno él recibe una información muy diferente a la que tú sueles recibir, a través de los ojos. Entonces tú tienes que transmitir a esa persona eh, cómo es todo y, y dotándole de, de, de recursos para que él pueda hacer, realizar la progresión de forma segura, pues con el resto de información que tú le vas dando, pues él va disfrutando de, de, del descenso de barranco. ¿Qué adaptación se ha llevado a cabo para rapelar? Sí que se le ha acompañado a nivel, eh, de forma paralela, con cuerdas independientes, para poder describirle el barranco, no para llevarlo atado, o sea, va de una forma independiente al que va acompañándolo, pero el que va al lado le va diciendo lo que va a pasar. ¿Y en barrancos acuáticos? ¿Antes hemos tenido que ir a los barrancos? y simular que uno no veía para ver cómo solucionar la protección sobre todo acuática. Cuando después de rasvelar y al caer al agua, eh, claro, no sabías eh, si, si a, tenía más o menos profundidad y había sitios donde no hacías pie. Eh, normalmente iba tranquilo porque iba rodeado de gente y sabía que en cualquier momento podían socorrerme, pero también ...ha sido fácil porque sabes que llegas y siguiendo, siguiendo nadando siempre llegas a una orilla, ¿no? Es decir, que no, no me ha causado ninguna, ningún agobio ni nada, porque pensaba que siempre llegaría a la otra orilla pronto... ...y si no, la mochila me servía también de y el neopreno me ayudaban a flotar en caso de que fuese cansado. Él cuando va por, por un pasillo, por una calle, cuando se encuentra un muro... A su derecha o su izquierda él lo nota lo nota por, por la diferencia de sonido sin embargo con la humedad pierde esa, esa percepción eso, eso eh, también fue un descubrimiento porque eh, mm, claro él no sabe dónde está el precipicio por, aunque hay una pared en un lado y en otro no por, por la humedad porque con la humedad pierde esa percepción en las cuevas cuando hacemos pelología hay poca luz y a veces y pues muchas veces nosotros también en los cursos apagamos los frontales para ver la sensación Y tú notas la presencia de un muro por el eco de tu voz. Pero cuando hay humedad, eso ya no existe. ¿Cuál ha sido tu preparación física? Procuro apuntarme a un gimnasio y ir habitualmente dos o tres días por semana. Y salir a caminar. Eh, durante una hora, una hora y pico, aproximadamente. Entonces lo que hicimos también con Joaquín fue una progresión. Empezamos con senderismo, pero luego acabamos con montañismo y a nivel a veces un poquito extremo. Metimos ya del nivel, porque si está acostumbrado a, a subir una montaña por un terreno de 45 grados o de 40 grados, con elementos de roca, de piedras, de vegetación, luego en el barranco es bastante más suelto. barreras de accesibilidad. Me hubiese gustado encontrar algún tipo de aplicación que me haga seguir un track como la persona que ve, porque hasta el momento no la he encontrado, no son accesibles. Algunas cuando pasas el dedo dices botón, botón, botón, botón, y no te dice lo que hay en el botón, no sabes para qué sirve, ¿no? ¿Con qué sabor de boca te quedas tras el curso? En ese curso he aprendido un montón de, de cosas nuevas y, y tengo la he tenido la oportunidad de, de demostrarme a mí mismo que, que una persona sin, sin vista es capaz de hacer un descenso por un barranco en condiciones más o menos como los demás, es decir, con, gracias al, al gran apoyo que he tenido de todos los compañeros eh, en todo momento pues eh, he sido capaz de, de, de hacerlo igual que ellos, de, de, de montar una cabecera, de, de descender por las cuerdas, de todo igual que lo, el resto de compañeros. Y, y la verdad es que eh, han sido capaces de, de adaptar el curso a, a mis necesidades. Me llevo un recuerdo muy bueno, he conocido a mucha gente nueva. Y otra cosa muy bonita, de la gente, toda la gente que ama la montaña y las actividades de montaña suelen ser gente con muy buenas vibraciones. Y eso se transmite cada vez que estás en grupo con ellos. Si yo he sido capaz de, de hacerlo, cualquier persona que no vea puede hacerlo en las mismas condiciones y disfrutarlo que es lo más bonito de todo.